El video del día de hoy Ranco, Rabito y el severísimo play Estarán sobre un bloque de experiencia Donde verán sobrevivir y equiparse muy bien Para derrotar el Ender Dragon ¿Crees que cumplirán este reto? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar Experiencia, para más videos de este estilo Sin más que decir, vamos con el video Ok chicos, aquí estamos en el bloque de experiencia Y mira cómo brilla, que guau que yo, papu, así que yo soy más brillante que esto No, no, no, brilla más el corazón de ella Ay, verdad que te dejo Nada brilla más que su ego Claro, claro No, cayó Bueno, lo perdimos No, vamos a empezar a romper, a ver qué nos da Mira, mira, a usted le dio experiencia de me dio 53 experiencia. A mí me dio 48 Ya tengo cero. Yo me morí A ver, vamos a seguir rompiendo pero, okay. pero déjame romper a mí, déjame romper a ah, mí también. Nada, pero, déjame, experiencia, pero, experiencia. pero no me deja el rabito. Es, está, ya, está, ya está, ya no le demás. Mientras vamos agarrando los objetos, vamos construyendo. Rabito construye base. Me Dios, me mira pollos. lo que te construye, ¿No? te construye esto, papu. wow ¡Una mesa! Uy, ¡Una mesa de casteo! Una mesa de crafteo y un pollito, ¿por qué? Yo, porque a la chica de verdad les gusta este pollo frito. ¡Ey! Sí, como a mí. Yo iré, yo iré ampliando la, la base. La base para que no nos caigamos. ¿Qué es eso? ¡Sucesa en camino! ¡Sucesa en camino! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Tú has engañado! ¡Exacto nos sucia rata! A ver, es que si no les decía mentira No venían conmigo a jugar este, este magnífico juego ¡Oye! ¡Eso es manipulación! Ahora por eso me va a tocar algo Algo para matarte, a ver, no a, ver a ver, me toca madera y materiales ¿Este bloque cree que soy un trabajador o qué? ¡Claro! Sí, ¡Otro ¡Youtuber! ¡Cuidado papos! ¡Con experiencia! ¡Oh! Mío, oh, ¡Mío, mío, mío, mío, mío, uy, mío, uy, mío! Uy, mío, uy, mío. Uy, <risa> ¡Lingote! mío ¡Eh, que se lo robó, ¡Rabito! ¡Rabito <risa> ah, lo robo! ¡Mira, Rencu, Rabito, ¡Rabito! ¡No, no! no eh. Que fue, Rabito? Joder. ¿No la cara? Tiene cara de ratero ¡Pum! ¡Oh, ¡Mira lo que castee! ¡Oh, ¡Ozuma! ¡Oh, ¡Que la tremenda espadota! lo hiciste? ¡Yo quiero hacerlo también! ¡Yo quiero fuego! Toma, toma, toma! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ate uno, este uno, este uno! ¡Tengo palos! ¡Tengo palos! ¡A ver, hago aquí! ¡Me hago este acá. Ciclo. ¡No, loco! ¡Mira esta espadota! ¡Qué guapo! ¡Qué pedo! ¡Uh, tenemos la espada de experiencia! A ver, ¿qué más que ¡Nos rompía, brilla ¿no? la espada! Hay que romperlo, hay que romper, que hay que romper sí, más sí, rápido Vale, aquí se... Otro suceso, qué empleado chicos parece que hagas algo negativo no, yo, yo, ¡Yo de pan. Pan. Yo yo yo yo pan! ¡Yo de pan! ¡Comida! ¡Comida! ¡Comida! No, ¡No más pobreza! ¡Vamos, por fin! ¡No vamos a pasar hambre! ¡Ey, esto es infinito! ¿What? Ah, no, ahora, ahora Loco, mira cuántos estados de pan tengo en mi inventario Ay, no, ¡Hombre, ¿cómo? nos hicimos millonarios! Oye, oye, oye, oye ¿Por qué soy yo el único que está construyendo? ¿Tú es justo <risa> A ver, tú eres el que construye, yo el que rompo Y Rabito es la mascota de nosotros ¡Exacto! No es justo, Muy yo quiero ser humorado. la mascota yo, yo quiero ser la mascota ¿No ves que solo come y engorda y no hace nada? Amiga, bueno. es un trabajo difícil ¿Crees que es fácil comer y engordar? <risa> no, mi pana, no es fácil Pero, uh -huh. pero loco, ya, ya, ya, ya, no, ya no vamos a engordar más. Pero, ¿por qué esto? A mí, yo no quiero verdad, pan. Es bueno, así que que siga lloviendo, que siga lloviendo. Uh -huh. oh, eh. Yo ya, yo ya me empaché de pan, yo no quiero pan. Yo tampoco oh, quiero pan, ya, yo ya me llené todito. Mira, tengo un inventario de 64 estás. ¿Qué, qué, ¿Qué pedo? ¿Tanto pan? Sí, sí, sí. Otro suceso, a ver qué nos espera. Bueno, es ¡Caballo! No. Ok, quedamos solamente con, con Francisquito Mira, mira, Pero otro suceso Hay eh, rabito No, no, no, esto no. eh, salió un sí, rabito, es ¿Cerdo? Salió el rabito. No, cerdo No, la familia de rabito, loco no Hola, me respeto, eh ¿Qué <risa> que soy encantados. ¿Qué es encantado A ver, rabito, a ver, coloca uno Mira, a mi papá, te lo coloco. A ver, Ah. ah. Loco, pero qué experiencia! Tapó bloque de experiencia! Oh, verdad, ahora? ¡Vale, está! Ey, oh, puedes vale, utilizar vale, esos vale. bloques para expandir la isla! Alrededor. Claro, claro, claro! ¡Mira, tú lo subirlo! Coloco, coloco! Para, para coloco! Para, para hacer ¡Claro, decoraciones ¡Claro, bonitas, ¡Claro, Está Rabito, está, está aprovechando, ¿eh? Claro, claro Habla es mucho del que... pico y todo, pero nadie dice de, de los bloques que he puesto Miren qué bonito es, es, es, que, es que tenemos a nuestro propio latino trabajando aquí Claro, es, oh, que, okay. es como nuestro hijo, está trabajando De verdad Se está manteniendo <risa> <risa> Toma, te lo presto, te lo presto Uy, Abin Mira, pica mucho más rápido, mira, a dale ver, a ver, a ver. No, loco, pero esto, El esto, verlo. esto está brutal Y otro suceso está brutal. Lo voy a esconder otro. Lo a esconder, okay, loco un rayo ¿Qué? láser, lo quiero, lo quiero Un rayo láser Un rayo ¡No! Mira, ¡Cielo! loco tengo ¿Qué? un rayo láser, loco mira. What the fuck What the fuck Me haces tonta mi construcción, Gable Perdón, perdón, perdón, Rabito, loco, es pues, que había que probar el rayo láser ¿Qué? ¿Qué? Apareció un aldeano, ey oh. Un argentino, ¡Loco cazaro mío Vende. No armadura super mega chetadísima. Vamos, mira mira mira ves. muestra muestra. Mira mira mira, mira, los mira botas. Los argentinos somos muy muy amables y muy solidarios por eso. Mira. Hay ¿Sí? muchas cosas chetadas ah, ya, anda, ya ves. Mira. ¿Qué? Vende bloques de diamante y todo. No no. Somos millonarios, mira, vamos estamos, a tener una isla de diamantes. Somos uh -huh. super mega chetados. Tengo un poco de chuchería aquí. No, diamante, y estamos. No, mira, chetadísimo. Ahora mismo ya podemos ir a derrotar el dragón. Vamos de... a derrotar al dragón. Tenemos de los y ahí todos. No, estamos súper fuertes. <risa> oye, oye, oye, pero ¿por qué lo pones contra mí? <risa> <risa> Perdón, papu. ¡Oh! ¡Otro rayo láser! ¡Es eh, mío, mío, mío, mío, mío, mío, mío, ¿Qué mío! ¡Mío! No, no, no. oh, ¡Ahora sí imagina? tengo el poder en mis manos, Capley! ¡Tiembla! No, no. ¡Arrodillate ante mí! ¡Yo también tengo un rayo! ¡Ey! ¡Cuidado con el aldeano! ¡Cuidado con el aldeano! Ah. ¡El aldeano, güey! ¡Adiós! ¡Mira, Rabito, otro rayo láser! ¡Acaba de aparecer! ¡Manzana yo lo quiero, de... ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Manzana de experiencia! ¡Lo tomé yo! ¡Lo tomé yo! ¿Lo quieres, rayito? y cita mi birra yo lo sucio. Vale, vale, eso es porque a porque sucio nuevo. miren miren chicos miren no pero no, pero no, tira, no, no. no. no, no, no. has matado a otros argentinos no mis paisanos <risa> acabé con dos argentinos a la vez si si si si miren chicos nos ha tocado manzana de experiencia les doy y eso que hace papu? Pues tú te la comes y te eres super mega cheto ¡Oh, su máquina, misión tu asociación, fuerza, regeneración, saturación! ¡No, ¡Hombre! ¡Qué pedo! ¡Estamos muy Pero, ¿Pero que sí? el dragón no nos dura, no nos dura con esto ¡Vamos! ¡Prepárate para ir a no! ¡No! bro! oh su máquina! ¡Mira todas las cosas que nos dieron! El pedo? pedo! ¡Y nos dieron yo otro rabito. ¡Yo no quiero! ¡Qué asco! ¡A ver, Pero qué pedo! ¡Mira esto! ¡Puedo oh, volar! Oh, yo lo quiero mira, mira. Toma, toma, toma, yo quiero tengo un, tengo profesora toma toma toma toma a ver dame dame dame dame dame dame no quiero oh, que pico unas letras mira mira mira preparado ¡Te pegamos. despegamos no loco severísimo ahora ya podemos ir al len estamos super chetados y nos dieron los de los objetos a ver vamos a empezar a hacer el portal papu Un ojito, aquí está el portal super hecho, papu. Y mira para ¿Qué? el cielo, ¿Qué? te voy a demostrar oh. mi habilidad. A ver, ¡Oh! que pedo se metió el portal volando. Ya hey. ves! estoy mega épico. A ver, vámonos. Ahora sí, papu, estamos en el reto de dañar al dragón, derratarlo. Vamos a, ver, ¡Vamos a ver! Vamos, arriba, vamos. Vamos. ¡No, pero, pero, no, no! no espérate, espérate! ¡Así es más fácil, Rabito! ¡Toma! ¡A ver! ¡No, no, no! no te cuido que no se explotas! ¡Ah! <ríe> ¡Esto es a Rabito, Papu! A ver, me equipo esto Me equipo el ratio láser ¡Ok, vamos a romper primero los cristales, Papu! ¡Volando! Yo creo que no nos hace daño Si, si le pegamos y estamos volando así, ¿no? ¡Súper petado! ¡Claro, claro, no, claro! No, ¡No nos hace daño! ¡Vale, vale! ¡Coordinémonos! Cada quien por un por un portal de esto, vamos, Pero si vamos? yo ya rompí como tres yo ya rompí como tres ah, ah, pues, que Falta uno Falta dos Falta como cuatro nomás Cuatro nomás Cuatro nomás Vamos Falta solo cuatro Ok, solamente falta uno Y es este Ahí está ¡Vamos! Y ahora, ahora a dispararle cañonazos al dragón Claro, con el racho láser, ven pa' acá, dragón. ¿Y tú qué, tú qué? ¿Tú qué? ¡Tú no eres rival para mí! ¡Ven pa' acá, dragón! Pero loco, ¿qué hacen volando Parecen moscas mosca siguiéndolo? ¡Me estamos pegando, papu! ¡Ahí, ahí, ahí! Ahí está bajando, peguémosle con el. ¡Con los metralladores! papu! No, ¡Déjenme que baje! ¡Déjenme que baje! ¡Mira, ni siquiera lo estamos dejando bajar! ¡Mira, mira, mira cómo se sube! No, pobrecito. Pobre, eso ni siquiera le hace. No, no, no, no, no, no. Nosotros somos muy mega chetadísimos. Pero, pero, pero, es que así no hay honor. Dejé, dejémoslo que baje, porque si no no hay honor, la Vale, batalla. está bien, está bien. Ey, loco, tiene fan aquí, ¿eh? Mira, mira, mira De verdad. No. Tengo un par de haters, <risa> pero bien dicen que los haters son los mayores fans. Aquí sí. ¡Ya está bajando! ¡Ya bajo más! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Peguémosle! ¡No se ¡No No, hombre, Cheverín. ¡No! ¡Oh, buenísimo okay. Nos hemos pasado Minecraft En un bloque de experiencia papu